En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que es rico en misericordia Que nos invita a dilatar el corazón esta cuaresma Esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos Sean misericordiosos Como el Padre de ustedes es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados, den y se les dará, les volcarán sobre el regazo a una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Desde este día lunes de cuaresma, le hemos pedido al Señor que nos agrande el corazón, que nuestra capacidad de amar crezca, porque precisamente la medida en que seamos misericordiosos con los demás, también el Padre del Cielo lo será con cada uno de aquellos que logran perdonar, que evitan juzgar, que no van prejuiciosos por la vida, que no caen en sectarismos, en frivolidades, que nunca se creen superiores al resto, que siempre buscan caminos de inclusión más que de segregación. Pidámosle al Señor que podamos beber primero nosotros de su infinita misericordia para también luego prodigarla gratuitamente a tantos que van en esta vida